Nos diferencia yo creo de que como cinco alumnas de una FP que está tan puesta en la sociedad de que es para fracaso escolar, como somos capaces ¿no? de tener unas ideas muy buenas y de llevarlas a cabo al final entorno pues amigos y así, pues yo creo que había diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí mi familia me decía, bueno, sí, de clase, ¿no? Pero eso cuando termine la clase seguramente que ya no siga adelante y tal. Y bueno, no sé, había también diferentes op opiniones ¿eh? de la gente, ¿eh? no sé, vosotras. Mis padres, por ejemplo, tenían mucho miedo, ¿cómo una chica tan joven no puede estar en este mundo? y introducirse al final sola, porque eso, cuando acá en la clase tú te embarcas sola. Y tenían mucho miedo porque tenían eso de, tienes que saber mucho de todo, de ser mayores, pero al final han cambiado la idea, de que todo esto va funcionando y que hemos cogido una madurez increíble y, y que va siguiendo por adelante twice, no Nuestro proyecto se llama The guión Escapada y se trata de una página web donde va a recoger todos los servicios, tipo actividades, alojamientos, que estén adaptados para, para personas con algún tipo de discapacidad. Y, y las personas, pues a través de... va a estar en un lenguaje muy sencillo, con muchas imágenes, en lengua de signos, pictogramas, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar igualmente que nosotros de ir un día a hacer canoa o un paseo o ir a una visita guiada. tenemos la formación de nuestro ámbito, ¿no? de, de lo social. El tema financiero, el legislativo, el cómo hacer un contrato, cómo manejar una página, cómo organizarte en equipo, que no es nada fácil, pues es que son mini problemas, pero que vamos poco a poco avanzando sobre ellos. La cosa es no quedarse atascada. Tú estás investigando ¿no? lo que es todo esto de emprender, y al final te, te juntas con mucha gente de que te ayuda, te compartes ideas, el compartir, el, el cambiar opinión, opiniones, incluso el que tú ayudes a alguien de que pensabas que no podías ayudar. Luego la, esto te hace claro, una idea que está funcionando, la autoestima, vamos, cada vez que nos dice una persona, me, me encanta tu proyecto, seguir así, eso es un subidón de la leche al final. <risa> no somos un grupo de, de profesionales solo, sino también un grupo de amigas que al final pues eso hace mucho.